Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un mapa en 3D usando la librería RayShader Dr. y se mostrará tal como está en pantalla en este caso vamos a usar un shapefile que contiene algunos datos de Ecuador cabe señalar que Galápagos especialmente no está aquí sino que lo moví para este ejemplo pasamos a RStudio lo primero que vamos a hacer es activar las librerías por ejemplo, estas librerías que tengo en pantalla que selecciono las vamos a activar en el caso que por ejemplo si yo quiero activar esta que dice viridis light no la tenga instalada descomentamos esta línea control enter y la vamos a instalar en este caso yo ya la tengo instalada le voy a cancelar el proceso activo viridis light la siguiente viridis tdiverse sf sf es para importar los file y el Ray shader para dar un aspecto 3D la de AV para crear un video junto con Magic ahora vamos a importar el shapefile para importar voy a llamarlo shp shp va a ser igual con la función st-read puedo leer el shp, doble clic y entre paréntesis voy a poner dsn es igual y aquí escribo entre comillas la dirección, en este caso yo tengo el shapefile acá en el disco de carpeta R, rayshader, bajo ggplot, eqshp, entonces debo dirigirme a esta dirección exactamente con el mismo nombre, entonces escribo de dos puntos, slash, slash, el nombre del shapefile, eq.shp usamos control enter para ejecutar esta función, me lo ha leído correctamente, si lo deseo ver, por ejemplo puedo escribir print, en este caso la función sería al shp, lo llamo al shp, control enter y aquí me muestra la tabla de atributos. Si la deseo leer, también podemos ir acá en esta parte de environment donde dice shp, hago clic en la tabla. Aquí podemos ver la tabla con sus respectivos datos. En este caso tengo, por ejemplo, datos de población. Eh, son de COVID. Y también de analfabetismo. Podemos representar cualesquiera de estas columnas. Acá es muy importante entonces tomar el nombre de la columna o del campo. En este caso, pop, COV o AN. Dependiendo de lo que deseamos graficar. Cierro. Entonces voy a escribir SHP nuevamente. Es igual. Le voy a hacer otra función que se llama mutate, mutate en español, abro paréntesis, sería shp, voy a llamarlo data, por ejemplo, data al campo que voy a dibujar, en este caso sería data igual, exactamente acá, por ejemplo, para la población, vamos a hacer primero con la población, pov, entonces sería igual pov, exactamente como se muestra aquí con mayúsculas, pov, le damos un... Control Enter para ejecutar esta línea. Ahora vamos a dibujar. Para dibujar como tenemos la escala del Viridis. Podemos usar cualquiera de estas. O si buscan en internet. Más opciones de personalizar la escala Viridis. Entonces vamos a decir por ejemplo. GGSHP es igual a GGplot. Porque también voy a usar la librería GGplot. En caso que no la tengan instalada. La pueden instalar, por ejemplo, ok, control C, control V, sería ggplot2, ggplot2. En caso que no la tengan instalada, la instalan y luego la activan acá, por ejemplo. Y la activan, aunque esta es dependiente de otras librerías. Así que en caso extremo que les salga un anuncio que no cuenta con esa librería, podemos instalarla y activarla. shp es igual a ggplot. Abro paréntesis. Sería data es igual a SHP. Estoy diciéndole que me dibuje el SHP. Aquí veo que este, esta, este argumento se puede confundir con data. Entonces le podemos poner datos. Datos. Ejecutamos nuevamente. Entonces continuamos. GG dat es igual a shp y acá como estamos usando ggplot vamos a ponerle un más voy a ponerle un enter y voy a usar el argumento geom-sf dentro de este voy a colocar aes y coloco fill sería fill es igual en este caso a datos. Ya tenemos hasta aquí. Ahora voy a agregar otro argumento un más, por ejemplo, para el, el color, para la escala. Puedo usar cualquiera de estas dos escalas. Voy a usar Scale, fill Viridis. Inclusive este puede personalizarlo. Más. Bueno, vamos a ponerle un título. Sería ggtitle. Entre comillas pongo el título, en este caso sería población del ecuador. Y más el tema, por ejemplo, sería tema. Mm, puedo seleccionar cualquiera de estos temas, pero le voy a poner el BWV. Listo, si está bien, ponemos control enter para ejecutar esta función. Ahora vamos a transformar en 3D. Entonces sí, vamos a hacer uso de la librería RayShader. Para ello vamos a usar la función plot-gg. Y acá tenemos algunos argumentos. Si revisan la página web de Ray Shader, la función plot gg acá tenemos todos los argumentos. Acá les explica para qué sirve cada uno. Y algunos ejemplos que pueden chequear. Entonces lo que voy a plotear sería este que lo hice con ggplot sería vamos a plotarlo sería ggshp coma eh, multicore para que use todos los procesadores ponemos multicore igual le voy a decir true otro argumento por ejemplo el, el ancho width eh, le pongo en un 5 El alto sería Height, igualmente un 5, la escala Scale, clic igual, normalmente creo que viene en 150, pero le podemos dejar en unos 200, ahora para el tamaño por ejemplo de la animación puedo usar por ejemplo Window, Size, lo voy a hacer como Vector, igual por ejemplo C, y le coloco de un tamaño de 1280, por 720. Voy a dar una coma. Puedo dar un enter para pasar a otra línea. Eso no hay problema. Otro argumento escribo acá. Por ejemplo, zoom. El zoom es igual. Le dejamos en un 0.60. Un phi. Igual en 50 otro argumento podemos el ángulo del sol por ejemplo sun angle igual unos 120 pueden jugar con esos va valores y un theta es igual a 45 dejémoslo ya está bien revisamos el argumento para poder ver mejor puedo pasar a otra línea con un enter Enter. Podemos ejecutar esta función con control enter. Está correcto hasta el momento. Y ahora para visualizar vamos a usar la función render snapshot. Guión bajo snapshot. Ejecutamos la función control enter. Y esperamos. Y bien aquí tenemos la población del ecuador. Pueden ver en 3D por ejemplo si queremos cambiar de campo queremos otro campo mostrarlo aquí nuevamente regresamos a el y recuerden por ejemplo que tenía acá por ejemplo los afectados por Covid. si regresamos entonces simplemente tendría que reemplazar acá en datos datos shp pondría el nombre de este campo en este caso Covid. bueno también el título podría cambiar COVID-19 Ecuador entonces ejecutamos desde donde hicimos el cambio en este caso SHP, control enter control enter, control enter y control enter en render. y aquí pueden ver que tengo ya los datos por ejemplo de en este caso de COVID-19 en 3D según la tabla de atributos de este shapefile y finalmente si deseo representar los datos por ejemplo en este caso de analfabetismo simplemente en datos cambiaría por el nombre del campo. An, ejecuto, control-enter. Y acá el título, por ejemplo, analfabetismo del Ecuador, en porcentaje. Y también, por ejemplo, podría cambiar la, la paleta. Cambio esta. Puedo cambiar el zoom. el ángulo del sol y ejecuto nuevamente control enter control enter, enter y vemos que ya tenemos listo con una nueva escala por ejemplo acá el analfabetismo en ecuador en porcentaje muy bien esto ha sido todo lo que les quería mostrar espero que sea de su utilidad si les gustó no olviden darle una manito arriba a este video, así me apoyarán para que siga creando contenido. Así también todo el código usado aquí en Air Studio lo voy a dejar en la descripción de este video. No olviden también suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.